Para todo existe tiempo en este mundo, pero lamentablemente, las estadísticas indican que tal parece que cuando llega a nuestro cónyuge, el tiempo nunca alcanza. Es por eso que vemos como a diario los divorcios aumentan. Es por eso que vemos como a diario las personas se separan. Es por eso que vemos como a diario relaciones de muchísimos años se distancian. ¿Saben cuál es la mayor razón más usada por las personas al separarse o divorciarse? La mayor razón es que dicen que su pareja no los entiende, en otras palabras su pareja no le conoce. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque no existe comunicación o la comunicación es muy poca. Sucede porque en la mayoría de los casos no se ha tomado el tiempo de conversar, no se ha tomado el tiempo de escuchar, no se ha tomado el tiempo para compartir. No permitas que esto suceda en tu matrimonio. Te digo en el día de hoy... Toma el tiempo para demostrarle a tu pareja que le amas. En el versículo 8, la palabra de Dios nos dice que existe, tiempo de amar. Ahora bien, deseo detenerme aquí por un breve momento y hacer una aclaración. Muchas personas confunden el amor con relaciones conyugales, pero el verdadero amor es mucho más que todo eso. El amor de que les hablo no puede ser demostrado en un acto físico. El amor de que les hablo no puede ser demostrado por un simple placer temporáneo. El amor de que les hablo es nuevamente deletreado T-I-E-M-P-O. Tomemos el tiempo de demostrarle a nuestra pareja lo mucho que le amamos y necesitamos. Tenemos que apartar el tiempo para demostrar nuestro amor, honrándole y respetándole en todo momento. Mujer, ¿cómo puedes tú demostrarle tu amor a tu marido? Lo puedes hacer respetándole y sometiéndote a él. Hombre, ¿cómo puedes tú demostrarle tu amor a tu mujer? El esposo le demuestra su amor a su esposa cuando le ama de la manera que se ama él mismo. Apartemos el tiempo para demostrar nuestro amor ahora, porque para mañana puede ser muy tarde. Aparta el tiempo para compartir, para conversar, para escuchar y para disfrutar juntos en armonía las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo. Aparta el tiempo para conocer mejor a tu pareja. Como les dije hace un momento, todo toma inicio en el hogar, y el ejemplo que vean nuestros hijos, ese será el que seguirán. Hasta ahora hemos visto la necesidad de apartar el tiempo para nuestra familia, es decir, para nuestros hijos y nuestro cónyuge. Pero, ¿qué de lo más importante de todo? ¿Qué debería ser lo más importante de todo? Lo más importante de todo debería ser nuestra relación con Dios. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, porque de otra manera nuestras relaciones familiares no estarán fundadas en una base firme. Y como todos sabemos, toda construcción edificada en una base débil, tarde o temprano, se derrumbará. En el versículo 11 la palabra de Dios nos dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es una gran verdad, las personas no logran entender la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Las personas no logran entender que no han llegado a los pies de Cristo por coincidencia, sino porque Dios así lo quiso. Las personas no logran entender que fuimos escogidos para que el Evangelio nos llegara y penetrara. Las personas no logran entender que estamos llamados a entrar en comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Hermanos, tenemos que apartar el tiempo para dedicarle a la iglesia. Ningún cristiano puede decir que no necesita congregarse en su iglesia. La Palabra de Dios está llena de lugares donde habla de los unos a los otros. Pero en numerosas ocasiones, lo primero que sufre y lo primero que es eliminado es la visita a la Iglesia. En numerosas ocasiones, el hombre va corriendo tras el dólar todopoderoso en vez de buscar al Dios Todopoderoso. Como les ilustré al inicio, por lo general existe un promedio de 34 a 44 horas en la que podemos hacer lo que deseamos semanalmente. Mira ahora a tu alrededor, fíjate bien en todas las sillas vacías. Basado en esta información visual, tal parece que dedicarle a Dios unas horas semanales es mucho que pedir. ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el hombre no se ha dado cuenta de las bendiciones que Dios ha derramado. Esto sucede porque el hombre no logra entender lo que Dios desea con su vida. Todo esto sucede porque el hombre no está tomando el tiempo para desarrollar una relación más íntima con Dios. Pero si no tomamos el tiempo de desarrollar una relación más íntima con Dios, entonces se nos hará muy fácil racionalizar acciones o actitudes pecadoras a nosotros mismos. La palabra de Dios nos llama a que nos congreguemos. Existe una gran razón por esto. Nosotros somos llamados a reunirnos, somos llamados a congregarnos para que nos podamos fortalecer los unos a los otros. Para que podamos compartir nuestra fe. Para que podamos compartir e impartir los dones que hemos recibido. La falta de tiempo, nunca debe ser una excusa para no asistir a la iglesia. El cansancio, nunca debe ser una excusa para no asistir a la iglesia. Complacer un deseo de la carne, nunca debe ser una excusa para no asistir a la iglesia. Tener que hacer los quehaceres de una casa, nunca debe ser una excusa para no asistir a la iglesia. Según surjan estos pensamientos en nuestra mente, tenemos que reconocerles por lo que son. Tenemos que reconocer que son ataques del enemigo que quiere que no crezcamos y busca arrebatarnos las bendiciones que Dios desea entregarnos y las que nos ha dado. Para concluir, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Has tomado el tiempo para dedicarle a Dios y a tu familia? Te pregunto ahora. ¿Cuándo fue la última vez que convocaste a tu casa a una oración? ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste tiempo a Dios con tu familia para compartir su palabra? Estas no son preguntas para que nadie me las conteste, sino que son preguntas para reflexionar. Quizás en tu mente dices, no me alcanza el tiempo, pero si dices así, te digo en el día de hoy que, sí, tienes el tiempo. Solo tienes que manejarlo adecuadamente. Tenemos que apartar el tiempo para orar con frecuencia. Tenemos que apartar el tiempo para reunirnos y alabar a Dios. Tenemos que apartar el tiempo para enseñar a nuestros hijos a vivir vidas rectas y en santidad. Hermanos, no podemos considerarnos parte del cuerpo de Cristo si no estamos sirviéndole de esta manera. No podemos considerarnos cristianos si solamente oramos cuando llegamos a la iglesia. No podemos considerarnos cristianos si solamente alabamos y bendecimos su santo nombre al entrar por las puertas del templo. Como les dije al inicio, la ambición y el apetito por los placeres temporarios de este mundo consumen una gran porción de nuestro tiempo. Es muy triste decirlo, pero las estadísticas comprueban que muchos permiten que sus ambiciones y apetito por los placeres de este mundo tomen el primer lugar en su vida. Esto es algo que nunca debería ser. Muchos son los que se preocupan más en el obtener éxito en su carrera o profesión que en vivir vida según Dios. Muchos son los que comprometen sus principios y fundamentos cristianos por el amor al dinero. Estamos viviendo en tiempos muy malos, estamos viviendo en tiempos cuando la maldad se ha multiplicado grandemente. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Todo tiene su tiempo, nos dice la palabra de Dios. Yo te digo en el día de hoy, aparta hoy el tiempo para dedicarle a Él. Aparta hoy el tiempo para dedicarle a tu familia. Aparta hoy el tiempo para educar a tus hijos. Aparta hoy el tiempo para demostrarle tu amor a tu pareja. Aparta hoy el tiempo para fortalecerte en el poder de Dios. El tiempo existe y todo tiene su tiempo. Aparta hoy el tiempo para Dios y recibirás todas sus bendiciones en tu vida. Bendiciones. Si este video te ha servido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal, me regales un like.